a todas hoy os traemos el review del galaxy note 3 el nuevo dispositivo estrella de Samsung que lo primero que podemos notar de los note que son conocidos como phablet, porque es una combinación entre móvil y tablet debido a su gran pantalla en este caso Samsung ha integrado una pantalla de 5,7 pulgadas full HD 1080 por 1920 eh, que gracias a que han reducido los marcos eh, tiene el mismo tamaño que el Galaxy Note 2. Y eso es muy bueno. Eh, durante. Desde que sacaron el Galaxy Note, el primero de todos, han ido integrando el Galaxy, el SPEN. Y siempre han ido innovando, integrando nuevas funciones al SPEN. Y el Note 3 no iba a ser la excepción. Así que como podemos notar. Eh, y durante el vídeo os mostraremos todas las nuevas funciones que integra el SPEN en el Node 3, que es lo que define a los Galaxy Note. Bueno, eh, lo primero que vamos a hablar es el hardware. El hardware tiene un Snapdragon 800 a 2,23 GHz, 3 GB de RAM, eh, Bluetooth 4.0, NFC, conectividad wifi de la última categoría, o sea, de la eh, última generación. LTE, categoría 4 que alcanza una mayor velocidad encontramos un diseño que tiene el tacto y la apariencia de ser piel pero en realidad es plástico un sensor de 13 megapíxeles con cámara flash y capaz de grabar a 4K mini jack es el primer móvil en integrar el micro USB 3.0. Ya vamos a pasar. Él tiene cámara frontal de 2 megapíxeles. Todos los sensores que conocíamos del Galaxy S4. Como el de humedad, temperatura, giroscopio, acelerómetro. Y creo que no se me escapa ninguno más. Vamos a encenderlo. Desbloqueamos. Bien, eh, encontramos un touch width ligeramente rediseñado, eh, con un eh, aspecto muy parecido al s 4 pero eh, lo han rediseñado ligeramente. En algunas partes notamos que es un tanto diferente. Bien, eh, vamos a hablar del SPEN. El SPEN tiene aquí un pequeño botoncito que nos permitirá cuando lo pulsemos o lo saquemos realizar esto, vamos a hablar de todas las funciones que nos da el SPER. la primera de todas es nota de acción la nota de acción nos permite por ejemplo apuntar un, un correo electrónico o una calle voy a apuntar entonces seleccionaríamos iríamos al mapa Y buscaría la calle Colón, me dice dónde está, que está aquí, justo. Podemos ampliar si queremos, vamos a ver, está muy bien. Pero no solo tiene esa función, como podéis ver al abrir el Maps se ha minimizado la nota y cuando la necesite la puedo volver a abrir. Además para borrar tiene un borrado ligeramente inteligente que me gusta mucho que borra la palabra entera y no tienes que ir de uno en uno ya se acabamos antes también podemos apuntar eh, correos electrónicos no creo que lo detecte porque lo he escrito de mala manera ¿Veis? Como podéis ver, lo no, no he escrito muy mal, pero lo detectaría. Eh, esta es la nota de acción. La, la verdad es que es bastante útil para eh, momentos específicos que no tengamos tiempo para abrir o, tener, o ponernos a buscar eh, notas. O si estamos hablando con alguien nos ha, para apuntarnos un contacto. La verdad es que es bastante rápido y útil. Vamos a pasar a hablar de si, si. eh, libros de recortes que podemos ir a una página web o directamente aquí y lo que haría es guardárnoslo en un libro de recortes, no sé, todos podemos ir apuntando, yo por ejemplo os voy a mostrar un ejemplo. A ver, puedes ir a la página web, hacer un círculo y entonces puedes tener, eh, te da la página y el artículo, la parte que te esté eh, rodeado, pasamos a escritora en pantalla, hará una captura de pantalla y nosotros podemos escribir en la pantalla, por ejemplo, O si estuviéramos en Maps A ver. Yo haría aquí por ejemplo Para indicar una captura Y entonces yo lo que puedo hacer es indicar incluso puedo elegir el, el este que quiero usar si quiero un lápiz, un boli puedo indicar la ruta o, o lo que yo quiera señalar algún sitio como podéis ver tengo muchas opciones para señalar vale y lo podríamos compartir por whatsapp todas las opciones que nos daría cualquier por ejemplo, compartirlo con Facebook, con Twitter, etcétera, etcétera. Ahora vamos a pasar al S-Finder, que es una de las funciones que más útiles encuentro. Porque, por ejemplo, ya ahora me pongo a escribir. Yo, por ejemplo, a escribir, no sé. Voy a buscar una aplicación. Y me busca los ajustes, la música, todo lo que aparezca dentro del dispositivo con música me aparecerá por ejemplo Google play, libros de recortes, música, iría a la aplicación y la abriría, la verdad es que es muy útil, además me, me permite filtros, os voy a mostrar de búsqueda, por ejemplo los últimos 30 días, los últimos 7 días, por ejemplo esto sería muy útil si hubiéramos tomado una captura, hubiéramos capturado una foto o nos hemos ido de viaje y queremos ver las fotos, escribiríamos la fecha y entonces nos podría aparecer vale. y finalmente la última es ventana aquí esta nos permite hacer un cuadro buen cuadro y con el tamaño eh, nos da una serie de aplicaciones que podemos utilizar como por ejemplo la calculadora en un momento determinado para hacer los cálculos incluso, voy a repetir, uy, voy a repetir una cosa, podríamos hacer nuestros cálculos y podemos aumentar o incluso lo podemos minimizar y cuando lo necesitemos lo podemos volver a abrir. La verdad es que es bastante útil esta función. Eh, pasamos el, el Spend y a la función del dedo que podíamos tener en el Galaxy S4, que conocíamos como AirView, y que ahora, eh, como podemos ver, eh, si acercamos el Spend a una carpeta, esta se abrirá. ahí está ¿veis? podéis ver que va ampliando bien eh, pasamos a una de las nuevas funciones que integra que es la multiventana que no es una nueva función pero tiene mucho que mostrarnos vamos a abrir el Chrome y vamos a abrir notas bien ahora nos permite voy a abrir una página cualquiera entonces yo puedo coger y arrastrar a esta página se supone que puedo arrastrar el artículo. Pero la verdad es que es una función que a pesar de que la he probado durante mucho tiempo. No he conseguido que funcione como debería. O como nos enseñaron. Vamos. Voy a intentarlo con la imagen. Para ver qué tal. Ahora sí, perfecto. Me llevaría al... Link de la página Ah vale, sí, me ha pasado los dos links Excelente Y entonces Bien, he hecho lo que no tenía que haber hecho Tendría el link en esa pantalla Y podría buscarlo Incluso añadirlo en notas Bien eh, Pasamos a otra nueva función que tiene el Galaxy Note 3 que es estáis preguntando cuál es el modo de pantalla a un dedo como el móvil en sí es grande pero grande, grande no podemos llegar ni siquiera, yo tengo la mano mediamente grande y aún así no llego al otro extremo eh, nos permite Haciendo este gesto, a ver si lo consigo. Excelente, ahora sí. Puedo usar la pantalla. Puedo reducir el tamaño de la pantalla y lo puedo usar perfectamente con un solo dedo. Voy a ponerlo abajo para que lo podáis ver. Y voy a ampliar un poquito. Vale. Como podéis ver, ahora puedo usar con un, con un solo dedo el, el móvil. Muy útil, por supuesto, eh, por pues si estamos en la calle no podemos usarlo con las dos manos. Además, nos permite hacerlo más grande e incluso desplazarlo a un lado, pues si para los que sean zurdos puede usarlo, usarlo con la otra mano. Y como podéis ver, va excelente. Simplemente lo que hace es reducir todo lo que viene siendo la pantalla. Y la verdad es que es bastante cómodo y muy útil. ¿Cómo activamos esta función? Os estaréis preguntando. Voy a ampliar. Iríamos ajustes. Entonces, iríamos a. Ah, uh -huh. No, aquí no. Ahora sí. Excel. Operación en configuración. O con. No sé lo que pone. En Control, a ver, voy a reducir para que lo podáis ver. Seleccionaríamos operación a una mano y podríamos seleccionar usar el pan todas las pantallas y ya estaría activado. ¿Cómo activamos? Simplemente es un gesto curioso y a veces cuesta un poco de pillarlo, pero luego sería como tirar y arrastrar. Y al final le coges el tranquillo. Entonces. Ahora ya simplemente lo que os puedo comentar es que el móvil eh, tiene mucha fluidez, es muy fluido, a pesar de incluir TouchWiz, que mucha gente lo critica. Por supuesto, eh, incluye todas las funciones que vimos en el Galaxy S4, que puede ser eh, Smart Stay, Pausa Inteligente, Smart Scroll, adjuster, Eye View, bueno, todas esas funciones. Entonces... El móvil va muy bien, gracias a su procesador, un Snapdragon 800 y 3 GB de RAM, y eh, la batería. Vamos a hablar de la batería, este móvil es una pasada, eh, cuando hablamos de batería. Lleva un día y una hora, ¿vale? Está al 34%, lleva 2 horas y 3 minutos de esto, de pantalla, pero lo he, lo he tenido actualizando, descargando... Todas las aplicaciones del, que tenía en el anterior. Eh, y por supuesto configurándolas, que eso también cuesta sueño También me he pegado unas vicias al Asphalt 8. Y la verdad es que el móvil cumple, pero cumple, pero además de verdad. Y eso está excelente. Hablando de el móvil, vamos a hablar de algunas aplicaciones que nos integra. Vamos a hablar de la primera de Sketchbook que nos permite diseñar nos incluye un montón de herramientas para poder dibujar como por ejemplo yo que sé podemos hacer bocetos demostrando mis habilidades como podéis ver nos incluye un montón de herramientas Vaya por Dios, lo no Y para poder dibujar, para ir dibujando, herramientas muy útiles, por supuesto, que nos incluye regla, por ejemplo la que estoy usando ahora es de círculo, que dibujaremos solo por la parte que tengamos redo, eh, rodeada, ¿vale? Como podéis ver, simetrías, horizontal, voy a ampliar para que lo podáis ver sin forma, línea, rectángulo, óvalo regla, círculo eh, relleno, que sería como lo que conocíamos en el Paint voy a hacerlo básico bueno, más o menos bien eso es para la, la gente que sea muy artista pues que pueda dibujar. además nos permite ir ampliando y así nosotros podríamos eh, con la goma o con lo que nosotros quisiéramos uy, malo ir retocando vale, me he pasado podemos configurar la opacidad del radio en mi caso yo el radio de la goma lo tenía muy amplio como podéis, podéis ir borrando y limpiar lo, los imperfectos del dibujo como podéis ver eso es muy entretenido vale eh, pasamos al Snode el Snode tiene muchas funciones muy interesantes voy a queremos ahora, normal y corriente Vaya por Dios. Vale. Eh, podemos crear gráficos, ilustraciones portapapeles, podemos incluir cosas que tengamos en el libro de recortes eh, maps, imágenes, notas de voz voy a mostraros una función que me encanta que es gráfico fácil que nos permite crear un gráfico de forma fácil como bien nos indica como podéis ver puedo simplemente pasando el espen puedo ir retocando vale entonces, además me permite editar el nombre pero bueno, el editor es bastante pésimo porque solo me deja con el espen pero bueno, mira, es lo que hay puedo poner eh, no sé un número. Bueno, él lo ha puesto acá. Cada uno tiene su forma de verlo. Puedo editar el, el porcentaje que tenemos aquí. ¿Vale? Que sería aquí editar. Y podríamos poner, por ejemplo, aquí en esta parte, ponemos un 30%. Aquí en esta podríamos poner un 15%. Y esto lo podríamos ir retocando a nuestro gusto. Al igual que podemos crear un gráfico fácil, en circular, podemos crear también uno de líneas. Como podéis ver, puedo retocarlo. Puedo subirlo. Bajarlo a nuestro gusto. Y podemos crear muchas cosas la verdad es que nos da un montón de opciones también gráficos de barras también podemos crear, si es que es una maravilla tablas igual que en Word de 6x6 por ejemplo y podríamos empezar a escribir y la verdad es que está muy bien por supuesto podemos agregar sketch, sketch eh, puedo añadir yo una. Eh, lo lógico. Vale. Entonces lo agrego. Lo puedo ampliar. Y os preguntáis, ¿se podrá agregar el texto? Por supuesto. Y además cuando tiene una pantalla 5,7 pulgadas, si lo inclinamos, tendremos un mega teclado para poder ir escribiendo. Vale podemos agregar notas de voz ¿Vale? entonces empezaría a grabar, podríamos pausar cuando quisiéramos eh, incluso pararlo se agregaría importar ah, no, esta no es. y se ¿Vale? reproduciría como podéis ver tiene unos, unos altavoces muy potentes Voy a demostraros. ¿Vale? Entonces si empezaré a grabar. Podríamos. Multiplica por un, un huevo lo que escucha. Tiene unos altavoces, pero um, brutales. Puedo incluir ilustraciones, como por ejemplo. <risa> formas, como por ejemplo reducir el tamaño muchas cosas por lo cual el móvil es un móvil que yo es como una especie de combinado entre móvil multimedia y móvil para trabajar debido a su gran pantalla por lo cual podemos disfrutar de grandes de muchos contenidos tanto películas por su gran duración de batería, al igual de que podemos poder trabajar con su gran pantalla. El móvil eso va a pasar, el problema es que es bastante grande, pero está bastante bien, porque al final la gente que lo está probando se acostumbra con el tamaño. La verdad es que yo una vez lo llevo ya un buen rato, al final ese cuatro lo veo pequeño, pero se siente bien la mano, debido al tacto que le han dado con el cuero, pero en realidad es plástico, pero bueno, se siente mejor, más premium. Y la cámara, también está muy bien, a sus 13 megapíxeles y su grabación a 4K, tiene eh, un par de huevos más que no tenía el S4, que puede ser el disparo envolvente, que, no, que podríamos decir que es Photosphere, que tienen los google modo golf y ya está y luego todos los que podíamos encontrar como foto animada borrado, etcétera, etcétera por lo cual si os ha gustado el vídeo eh, like favorito, suscribiros, comentad si tenéis alguna duda el móvil es caro, 750 euros pero incluye 32 GB de memoria ampliables a 64 el móvil es caro, eh, no, no estoy diciendo que porque tenga las características que tiene tiene excusa, no, es caro, caro de verdad, pero bueno, es lo que hay. Eh, si os ha gustado, like, comentad. Cualquier pregunta sobre cómo activar alguna función, eh, no dudéis en hacerla. Contestaremos, tampoco os pongáis muy nerviosos si tardamos un poco, pero nosotros eh, os responderemos. Así que, esto es todo, hasta la próxima.